¡Menuda patrulla! <risa> ya podemos rezar. Hemos descubierto que Estados Unidos quiere poner en órbita un prototipo de arma. El punto de despegue está aquí, en la Guayana francesa. Vuestra misión es irrumpir en la instalación y evitar por cualquier medio que los estadounidenses la ocupen. Los estadounidenses se atrincherarán y mostrarán resistencia, aunque no es una sorpresa. Las fuerzas estadounidenses han capturado el, el sector y está en manos del enemigo. ¡Eh! Comenzamos el ataque a Charlie 2. ¡Eh! Suministros médicos. ¡Recargando! ¡Objetivo okay, okay. derribado! ¡Recargando arma! ¡Toma los suministros! ¡Viracito! ¡Viracito! ¡Estáis cerca de mí! ¡Si te notas y está asegurado. Nada Hemos tomado el control de un objetivo. Nos faltan pocos sectores. Controlamos la mayoría. Necesito ayuda. No necesito que me ayudéis las fuerzas estadounidenses están atacando uno de nuestros objetivos ¿Cuál es nuestra situación? El enemigo abatido. Hemos tardado mucho en capturar objetivos. Las fuerzas estadounidenses los están conquistando rápido. Controlamos la mayoría de los sectores del campo de batalla. Controlamos el sector Bravo. Atacando Delta II. Tropas en posición. Estoy recargando. ¡Mierda! suministros médicos. Estamos atacando de esta dos. Recargando. Sí. El sector alfa está ahora en manos del enemigo. ¡No necesito ayuda! Ahora controlamos el sector, Alfa. Vamos a atacar Delta 1. Oh. Hemos perdido la mitad de las fuerzas. Los enemigos controlan todo el sector Eco. Iniciamos el asalto en Delta 1. Oh. Ganado un buen día de trabajo, pero no quiero fardar. <risa> ¿Me he pasado de la raya? Debíais seguirme el ritmo.